Yo nací en el 42, en marzo, aquí en Bejes. El, el horario de la escuela, entraba a las 10 y, y a la mañana si ibas al ganado tenías que madrugar para, venir, para estar para las 10 aquí en la escuela. Y a la tarde cuando salías de, de la escuela a las 5 de la tarde tenías que volver otra vez al ganado, a trabajar. De 8 o 9 años ya andabas por ahí a, a trabajando. Pues tenías que ir a controlarlo, pues a ver dónde estaba. Y después por la noche tenías que bajarlo, meterlo en las, en las cabañas, donde fuera, para que no te lo mataran los bichos. Porque no te lo mataran los lobos los, por la noche. Casi toda la gente hacía queso aquí en casa. Lo vendían también y para el gasto de casa. Mi madre siempre lo hacía y era la que mejor queso hacía, queso fresco, que le llaman queso burgos, es la que mejor lo hacía por ahí. Me fui a, a Estados Unidos a, a trabajar allí, pero también con ganado. Pedían gente para trabajar allí, te apuntabas, te, ya te salía un patrón y ahí va derecho el patrón. Cogías el avión y él salía a cogetar al aeropuerto y ya te llevaba al rancho donde tuviera el ganado. Allí pues el ganado es mucho ganado lo que traen. Allí nosotros traíamos igual... El patrón tenía igual 10.000 ovejas o más, pero yo cuidaba pues a lo mejor 2.000, yo solo. Y vacas también tenía muchas, también, de, también las cuidábamos nosotros las vacas, para echarle de comer y para eso. Tenía a lo mejor 3.000 vacas o más. Eran ranchos de que llamaban ranchos del oeste. Las condiciones malas eran. Había que trabajar mucho y, y dormíamos en caravanas. En, ...unas caravanas que hay redondas... ...que salen en los vaqueros algunas veces... ...que son así como redondas... ...pues eh, esas es las que teníamos por el... ...la con caballos... ...o con un... ...con un totterreno... ...y a lo mejor esta noche dormíamos aquí... ...mañana allá arriba en aquella montaña... ...otro día más arriba y así... ...andábamos... ...con el ganado igual 600 kilómetros... ...en la temporada esa porque el ganado... No puede estar todos los días en el mismo sitio, porque son muchas ovejas y tienen que ir caminando buscando pasto. Y hacíamos la noche y allí dormía el ganado al pie y, y andamos, bueno, teníamos caballo, para andar a caballo también. Y allí estábamos, arma, estábamos armados armados, todos teníamos rifles. Y allí había muchos, muchos osos. Coyotes, que los coyotes he parecidos al lobo, más pequeño, pero es la misma raza. Y tenías que estar cuidándolo, porque si no te lo mataban los bichos esos. La comida, la carne, matábamos nosotros de los, de los corderos. Te dejaba matar. Para el gasto de uno, mataba lo que quería Y la comida, pues, cuando venía el patrón de veces, cada cuatro o cinco días a ver dónde estabas. Le daba una nota con la comida y te lo traía, venía a traerte donde estabas. Bueno, pues en caso de enfermar, yo nunca estoy malo, pero tenías que ir allí a, a algún hospital, pero el hospital allí no está como... Eh, para eso es mejor en España. Está más, hay más... la sanidad funciona mejor que allí. Allí no funcionaba bien, como aquí. Y había, si ibas a alguna parte tenías que pagar muchas veces en aquella zona y después trabajé también en una en unas minas allá en, en Arizona la zona de por esa parte ahora la parte de, de esto de o por ahí por esa zona era muy frío allí yo muchas veces estuviera 35 grados bajo cero allí cantidad de veces bajaba y nevaba bastante, y ahora para la parte de, de Arizona, pues, pues allí no era para aguantar de calor, igual te subía 55 grados de temperatura, como no tuviera aire acondicionado no, no parabas. Y donde dormíamos nosotros en el, cuando estábamos en el monte, en la tienda esa, pues había veces que, y teníamos una cocinuca dentro de leña, la encendías, la celda se encendía por la noche y teníamos el agua dentro, que el agua lo llevamos en, en barricas grandes, tenías agua para ir gastando. Y, y había muchas veces que a la mañana, cuando te levantabas, estaba el, el, el agua dentro donde dormíamos congelado. Así que mira qué temperatura había. Allí te mojaba la cabeza y muchas veces cuando te ibas a peinar, quitabas del, de la cabeza el hielo que ya te llevaba el, el, el pelo. No, aquello era... Ah, no, había que tener cuidado que te lo robaban, el ganado. Sobre todo la gente, gente mexicana, ellos ¿eh? te robaban ganado. Eso había que tener cuidado que te lo robaban y no te enterabas, por eso. Porque un robaño si de dos mil ovejas o tres mil, si te faltan 50, no las echas de menos, como no las cuentes, porque no se nota. Después allí había muchas serpiente también, serpientes cascabel. En el, los desiertos aquello estaba lleno de serpientes por, de verano, que esas eran muy peligrosas, porque cuando llueve no tocan. Tiene un cascabel en la cola y no toca porque al estar mojado no toca. Y cuando hace eso, lo mueve en la cola y toca, pero al mojarse no toca. Y allí las serpientes, se vieron las serpientes de cascabel aquí. Si pasabas con el caballo, ibas montado a caballo, el caballo por donde estaba ella no pasaba. Porque ella, cuando venía por allí, si la serpiente estaba aquí, ya toca el cascabel y no, se, no, no tiraba aquí, ves una culebra o una, una serpiente aquí en el monte y la ves y enseguida tira a esconderse, Esas no se esconden esas se, se quedan enrolladas, levantan la cabeza y la cola y se quedan quietas y te avisan pero no marchan y tenías que coger otro camino que para allí no pasara, que no los animales no pasaban. Había, bueno, la mayoría de la gente que había para allí eran casi todos españoles. Todos. Había mucha gente española allá. Sobre todo vascos. Vascos había muchos. Ahora, y después ya última hora, cuando yo ya lo dejé aquello, después ya trabajé en una mina, ya iban gente de peruanos. Ahora, el que no si no cumplías el contrato, si no querías aguantar los tres años, que ibas por tres años, después ya te pedías quedar más. Después ya te, yo después saqué la residencia también, tenía residencia allí. Pero si no esperas a cumplir los tres años, no te da residencia. Y, y si no quieres estar los tres años, tienes que volver para españa te vuelves para, para atrás. Me cambié con otros que trabajaban allí y me fui allí a trabajar con ellos. Bueno, aquello era mejor porque trabajabas los días de fiesta, pues no tenías que trabajar. Y el ganado, pues tenías que trabajar todos los días. Todos los días allí. Eran, eran minas a cielo abierto, no eran subterráneas. Era como si estuvieran en esta montaña a cielo abierto. Aquello. Teníamos, alquilamos, teníamos un. alquilamos entre varios un apartamento, una casa, y después íbamos a. Fue el coche y va a trabajar a, a, la, a la mina donde trabajamos y, y volvías a, a las horas que eso, al a apartamento donde parábamos a, a dormir, para eso. Pues re, re, regresaría en el 76, eso por ahí. Yo la guerra, pues yo no me tocó la guerra ya cuando eso, pero... Aquí no, no se pasaba bien, no. Mi padre, además, estuvo, estuvo herido cuando la guerra. Tenía una pierna, le había metido un tiro por aquí, allá en, en Amposta o Morella, allá por la parte de, de Barcelona o por esa zona. Ahí estuvo herido cuando la guerra. O me parecía que lo encontraba todo muy extraño, muy cambiado. Porque a ver a los terrenos que parecían miniatura comparado a aquello. Como estaba uno acostumbrado, ya de chaval, pues te gustaba y, y seguí otra vez con ello, con el ganado otra vez. Pero además más íbamos con ganado con para vender era potes. Porque en potes todos los lunes había mercado. Aquí ya potes muchas veces íbamos por aquí por aquí a pelear, a cabañas, y andando con ganado a potes a venderlo allí. Y, y si no lo vendías otra vez para acá, andando otra vez para ahí. Muchas veces te quedabas a dormir para ahí al venir en pendes o cabañas o para ahí. Porque cuando más iba con el ganado a venderlo ahí era en, por otoño, por, sobre el invierno. De verano pues no, ibas casi a la feria con ganado era sobre el invierno. Sí, ibas por aquí, al mor, muchas veces iba, ibas iba a cabañas que había una fiesta, una romería, cuando eran las fiestas allí, pues ibas allí, ibas andando por aquí, o a la almida, o a panes, o a potes. A, a, a panes vas yo varias veces a la fiesta y íbamos andando desde aquí. Y almor ibas andando otra vez y no encontrabas coches, porque muchas veces coches casi no había como ahora, y no había carretera aquí. Si venías con un coche hasta la almida, y después se que subir andando, así que... Pero de panes aquí, muchas veces lo hicimos andando. Y a potes, más potes cantidad, íbamos por arriba y... Y muchas veces estuvimos por ahí, así. Ya, aquí venía a tocar, pues eran gaiteros o cordionistas así. Pero muchos gaiteros. Lo más, no es igual que ahora que viene una orquesta de una pila de músicos y nada. Y era mejor lo de antes, porque... Ahora una pila de, de instrumentos allí meten más ruido que la leche y nada. Y aquello venía un gaitero y uno que tocaba el tambor o la, o la guitarra, la acordeón y, y era mucho más animado que lo de ahora. Sí, porque no había muchas, no había otras cosas y con plantas. Para golpe, para eso había una que llamaban árnica, árnica o arnicón o algo así. Y después pues el té también para muchas cosas, dolor de, de vientre o lo que fuera, o el manzanilla, o pues también lo cogías y cosas de eso, siempre tenías. Y la tila y muchas cosas de eso. menos lo recogíamos todos. Los chavales cuando andábamos para allá los chavales lo cogías donde quiera. No, no, lo cogíamos por ahí todos. No, y todavía se recoge por aquí el té y eso. Y la manzanilla. Bien, de momento bien, yo creo que daño no le he hecho a ninguno, así que bien.